Importante evento que estuvo llevando a cabo nuestro ex pelotero de grandes ligas David Ortiz, precisamente con la participación de cientos de golfistas. Se estuvo celebrando por cuarto año consecutivo el David Ortiz Bottom High Club, el evento que donde grandes amigos del ex jugador de grandes ligas recaudan fondos para aportar a la causa que lleva a cabo a beneficio de los niños de escasos recursos que sufren enfermedades cardíacas y, y otros que son atendidos a través de la fundación. Precisamente la actividad encabezada por nuestro bispapi David Ortiz se llevó a cabo en Massachusetts, donde el el pelotero dominicano y ahora Salón de la Fama jugó con varios golfistas en este importante evento. Ahí ven los jugadores, señores. Miren nuestro bis papi compartiendo ahí con amigos. Señores, qué gran evento para recaudar fondos en favor, señores. El exjugador de las mayores mostró su satisfacción por el monto recaudado con la actividad. Mire que ya eso permitirá que muchos niños puedan ser operados. Estamos hablando de unos 500 mil dólares y más, señores pudieron ser recaudados en esta gran actividad. Señores, qué bueno que nuestro bispapi siempre se mantiene actuando en favor de los niños que más lo necesitan, en este caso los niños de nuestro país con problemas cardíacos y demás. Claro que sí.